¿Qué tal gente? Hoy empezamos la segunda clase de Photoshop. Para empezar vamos a buscar una imagen así como yo tengo acá una imagen eh, de color así para pintar. Porque hoy día usaremos varita mágica y pintaremos todo, todo esta. contorno de esta imagen. Ya bueno. Ponemos acá guardar imagen como. Esperamos que el archivo salga ya. Y guardaremos vemos acá en nuestro archivo el cual queremos yo tengo acá mi archivo de clase guardo ya ya tenemos guardado nuestro archivo y nos vamos acá a nuestro photoshop ya que yo ya lo tengo abierto vamos a abrir vamos acá clic en abrir y nos vamos a nuestro archivo le hacemos clic. Y damos ok. Ya. Acá tenemos nuestro archivo. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer con varita mágica. Que acabo de hacer en nuestras herramientas. Le seleccionamos. Le ponemos shift. No se olviden. No soltar el shift. Y seleccionamos. Nos soltamos shift. En las partes que queremos pintar en el mismo, mismo color. Ahora bueno. Yo ya tengo seleccionado ahora en mi tazón azul voy a buscar un color azul acá okay, en esta parte de acá debe, debe estar esta parte azul y esta parte debe estar blanca ya, ahora bueno ya agarramos nuestro tazón y empezamos mire, nuestro pote de pintura o podemos hacer con letra G y seleccionamos en las partes que ya seleccionamos podemos nuestro pote de pintura y aquí, aquí, ya. Ahora, para deseleccionar, control D. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es term terminar de pintar toda la imagen y borrar este contorno, que está aquí. Ya. Pero, ya vamos a seguir pintando. Varita mágica. Seleccionamos Shift. Y ahora ponemos nuestro color rojo de rojo y listo con nuestro pote o con letra G hacemos clic en las partes seleccionadas listo ahora que está seleccionado vamos a seguir para deseleccionar control D ahora seguimos seleccionando esta parte con varita mágica parte de acá del rostro casi de la boca ahora vamos a poner un color casi naranja bueno ahora con bote o con letra G le hacemos clic, listo ya que tenemos listo, casi listo vamos a deseleccionar con control D ahora seleccionamos la parte de la nariz con letra directo vamos a, a, a ir acá y ponemos en la parte negro okay. listo ahora pon letra geo o bote de pintura listo vamos a dar un clic en la nariz y listo para deseleccionar control D y ahora que ya tenemos elección, deseleccionado vamos a agarrar nuestra letra e o acá en la barra de herramientas que está en nuestro borrador lo vamos a aumentar al 78 y borramos seguimos borrando borramos borramos borramos a que está que está que no quede nada listo ya ahora lo que queremos es que nuestra imagen quede transparente ahora como queremos que nuestra imagen quede transparente vamos a seleccionar todo Demos un clic acá afuera Y selecciono todo como vemos Ponemos Control Suprimir Ah, nos olvidamos de algo. Ponemos acá nuestro candadito Hacemos un clic y listo Ahora como ya tenemos Control suprimir Listo, nos van a aparecer estos tipos de cuadraditos Ahora, para deseleccionar Control D listo ahora tenemos ya nuestra imagen y vamos acá en guardar como acá ponemos un tipo y vamos a poner png en... no se olviden acá en png o pns que así se llama bueno ahora vamos a agregar nuestro archivo eh, clases un archivo ya vamos a guardar guardamos y ahora vamos a guardar en nuestro archivo en nuestro documento que queremos guardar y vamos a guardar acá en, en clases y podemos para guardar solo photoshop psd o PD, de o psdt lo guardamos acá en este archivo que tenemos solo de nuestro photoshop hacemos ok y se va guardando, esperemos unos momentos ahora abrimos una pestaña en Word vamos abriendo nuestra pestaña en Word esperamos hasta que cargue el Word ya y ustedes van a decir para que usaremos Word les voy a decir porque Vamos primero a insertar acá lo que quiera, un, algo. Le ponemos, si quieren, de color relleno, le ponemos color amarillo. Bueno, lo que importa es nuestra imagen. Vamos a imágenes, insertar. Ya. Agarramos nuestro, en, donde nos trae nuestro archivo. Y vamos a poner delante. Delante del texto Y nos va a aparecer nuestro archivo Como vemos está transparente Como les dije Es transparente Y listo Así queda nuestro trabajo No se olviden Suscribirse a nuestro canal y darle like